Ay, mija, este año que viene, si Dios quiere, me voy a comprar mi carro Ay, mija, pues hay que ver porque con esa subida del dólar Ay, mija, pero es que la que quiere puede Pues sí Buenas Y que no me digan en la esquina el venado, el venado Entonces, ¿qué, Carmen? ¿Todavía sigue cachona o ya abrió los ojos? No será más bien que ustedes me tienen envidia Porque mírenme yo soy joven y bonita, y me puedo conseguir al que yo quiera. En cambio, ustedes, no se las comen ni los gusanos. Pues a mí, no me comen ni los gusanos. Pero por lo menos, no me engañan en un carro. Hipócritas. Me tienen aburrida esas mujeres de la calle. No se la pasan si no entiendo que vos tenés más mujeres por ahí. Decime si eso es verdad porque cuando el río suena es porque piedras trae. Otra es con el mismo cuento, mi amor. No les ponga cuidado. Usted sabe que usted es la única a la que yo quiero, a la que yo amo. Ahí hay más. Mi amor, ya vengo. ¿Para dónde va? Voy a ir, el carro ya está listo. Mm, ah, bueno, mi amor, cuídate. Bueno, amor, chao. Te amo. Chao, te amo. Qué pecado de Carmen. Tan buena mujer que es. Vea, mientras ella está en la casa lavando, aplanchando, haciéndole de comer, él está ahí en ese carro revolcándose con esas jovencitas. Pues sí, mija, pero usted sabe que ya no quiere entender. Usted sabe que así es uno cuando está enamorado, ¿o no? Pues sí. Muchas gracias, doña Fanny. ¡Carlos! ¿Con quién estás ahí? ¡Baja a esa vieja ese carro ya! ¡Baja a esa vieja ese carro ya! ¡Carlos! ¡Carlos! Abrime esa puerta. ¡Abrime esa puerta! Te lo juro que año ese carro. A mí no me importa. No, no me importa. Carlos, abrime esa puerta por las buenas. Carlos, abrímela. No me importa. Abrímela. Abrímelo. Te año ese carro. Abríme esa puerta. Ah, no me va a abrir. Ve. Vos no me abrís esa puerta y no me sacás a esa vieja de ese carro. Te juro que te quemo con todo y carro. Abrime pues. Carlos, te estoy hablando por las buenas. Me bajas ya a esa vieja de ese carro. Ah, listo, no me lo vas a abrir. Vamos a ver. No me va a abrir. Vamos a ver. Yo le dije. Yo le dije que me la sacara del carro. Ah, ser, hombre, a el carro. A pobada, ¿Mm? hombre, a pobada, Sácala. Cálmese, cálmese, saca ya. a esa vieja de ese carro. Ah, hombre, cálmese, saca ya, ya, esa vieja de ese carro. Sácala. Sácala. Sácala ya. hay nadie, hay ni nadie, amores, ni nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Mira que la estoy viendo, ve a casa vieja del carro vos crees que yo soy boba o okay? que yo no me voy a dar cuenta de las cosas ah? me bajas a esta vagabunda ese carro ya o la bajo yo no no me crees <risa> bájate si la tenés bien puestas pues bájate no, suel suel suelten suéltenme bájese bájese de ese carro bájate ese carro suéltame suéltame suéltame ¡Soltame! ya, ya, ya, ya ¡Bájala de ese carro! Ya, ya. ¡Soltame! Hay ni nadie! ¡Soltame! Mira lo que me hiciste, ve, mira, ve, mira, ve ¿Ah? Baja. Pues, ¡Bajame esa vieja de ese vovara. carro! ¡Hay ni nadie! a esa vagabunda de ese carro ya! Calmate. ¡Bajala! ¡Eh, hombre! ¿Sí? ¿No la vas a bajar? Yo a esta vagabunda le voy a enseñar que a respetar lo ajeno ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Deja tu todo lo que hice por vos, todo lo que hice por vos, para que me pagues de esta manera, para que me engañes con cualquiera de la calle, ah, con una vagabunda. No, no, en la, casa no, en la, la casa, casa no vamos a arreglar nada. ¿Tú te, tú te, tú te, en la casa la, vamos te te quieres, tú, tú te no vamos a arreglar nada. quiero. No, eso no es querer. Mírese, no le da vergüenza, no te da vergüenza. Ve, vos a mí me la vas a pagar. Carlos, ¿qué es esto? No es lo que usted piensa, mi amor. Te lo pongo a hablar en la casa, mi amor. No, no y no. Yo y usted no quiero saber nada más. Olvídese de que existo. Cochino. El engaño no siempre vendrá de quien más esperas. Una relación no es un juego. Y perdonar una infidelidad es algo que jamás vas a olvidar. Así que recuerda, la basura de algunos siempre será el tesoro de otros. Soy DJ Broly y si este video te gustó, compártelo y no olvides comentar.